Pero No sé cómo se ve, pero bueno este... Hola, ¿cómo están? Se ve un poquito bien ¿eh? Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Este, de hecho Me estoy haciendo el video hoy, o sea, viernes, viernes why? because Tuve un gato, no sé si se dieron cuenta, pero yo tengo gatito De he hecho, que está dormido, bueno Pero bueno Eh... Y vamos a hacer unas preguntas. Que de hecho, te voy a agregar unas cuantas. Pero también voy a responder las preguntas que ustedes me vieron en mi Instagram. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Ok? ¿Te bañas? Claro que me baño todos los días. Me he bañado. O sea, no sé tú, pero yo me baño todos los días. Todas las mañanas. Mi ídolo, pues. Él. Él. Y principalmente. Él? ¿Piensas viajar? fíjate que si sí, este estaba bueno si fuera por mí yo me iría a vivir ya cabrón hable bien viajar viajar a Japón a Tokio o a veces en otros lugares pero principalmente iría a Japón este y a Nueva York tal vez en Diciembre bueno país en el que te gustaría vivir Tokio o Nueva York ¿Qué vas a estudiar? De hecho estoy haciendo una carrera técnica O sea, sigo en la prepa Pero estoy una carrera técnica de diseño gráfico ¿Dónde vives? La pregunta es... ¿Tú dónde vives? ¿Horchata Jamaica? ¿Horchata? Es mejor horchata ¿no? ¿Cómo te visualizas en un futuro en Twitch? Y redes sociales sí un saludo, please Un saludo para julio.rdzll Pues realmente me visualizo dentro de 5 años, máximo 3 con un máximo número de seguidores claro, también con una gran comunidad muy bonita y todo, háblanos de ellos pues bueno, mi hermano, tengo un hermano mayor que se llama Fernando José Fernando, los nombres después de terminar tu carrera y tener tu título vas a dedicarte 100% a los streams y eso pues fíjate que después de esto o sea, después de los streams la idea, o sea, después de terminar mi carrera más dicho, después de terminar mi carrera sería más como, you know, o sea, termino mi carrera y voy a empezar, voy a vivir aquí todavía con mis papás cuando termine la carrera hasta que me case o no me case, o consigo una pareja o no, pero lo ideal es aquí crecer poco a poco porque si estoy en un departamento me va a costar la renta, la luz, el internet y todo, ¿no? Así que principalmente sería quedarme aquí, pero term termino mi carrera y me dedicaré como un 50-50. O sea, un 50% de mi carrera, un 50% de streams. Pero lo que más me gustaría es, hacer es hacerlo de tiempo completo. Eh, ¿Te gusta el aguacate? Sí, aquí no. Pero bueno, ahora, les quiero agradecer demasiado por llegar a los sin seguidores sí, a decir, wey, es todo es un diferente 50 preguntas, no sé, pero como os dije, en mi Instagram, yo no tengo imaginación y hechas que hay como 20 veces. Bueno, eh, fue un corto video realmente y esto fue porque literalmente uh, había páginas que no encontraba, bueno, eso no. Pero realmente sí es que quiero agradecer demasiado por este apoyo, es estoy muy feliz de hecho de que mis sueños estén creciendo y espero que a ustedes les guste mis videos como a mí me gusta hacerlos, editarlos y hacer mis streams. Poco a poco vamos creciendo. Y espero que les haya gustado este video. Y ya falta poco para que hagamos el video del gatito. Que el gatito nuevo. Los quiero mucho. Bye.